Una forma de, de, de, de enseñar a escribir o de enseñar a pensar es, eh, es fundamental porque si de algo carece la educación es, es de, de hacer reflexión, entonces donde más debe haber reflexión es donde menos hay, que es en la escuela, entonces se hacen muchas cosas y no se piensa la escuela y si la escuela no se piensa pues mucho menos se escribe, en el caso mío eh, ¿por qué escribir? porque llego a una institución y encuentro unas cosas, unas, unas situaciones, unas problemáticas y quería hacer un ejercicio donde si las pusiera en un papel, las plasmara, podría entenderlas mejor. Entonces eso fue lo que me dediqué en el tema del transporte, del PAE, del currículo, de la práctica de aula, toda la vida de la escuela, la escuela pública, la escuela privada, todo lo que hemos vivido. Es ponerlo en un papel para, a partir de tenerlo plasmado en un papel, pensar que podamos arrojar por lo menos luces. Sería como azuzar desde ahí eh, la posibilidad de que si está escrito primero, llega mucha gente. Uno cuando escribe eh, puede llegar a, un, a miles de personas, cuando uno habla llega a muy poquitos círculos. Entonces, hay cosas muy potentes que estamos haciendo los maestros y en la medida en que la, primero nos sirves a nosotros mismos, el acto de escritura le sirve esa, a su, a, primero al autor y, y, y en, eh, una vez le sirve a ese autor puede servirle a otros, entonces para mí ha sido muy interesante una vez eh, en, estos ejercicios que no han sido fáciles porque uno a veces se demora pero como lo dijimos en el artículo para aprender a hablar, se aprende a hablar hablando se aprende a pensar pensando y se aprende a escribir escribiendo. Entonces, no, yo creo que haya otro camino. <risa> es, es como como que la práctica es más, así como el niño habla oyendo en su entorno, así mismo se aprende todas estas competencias. Estas competencias y todos los saberes surgen de la realidad. Es la realidad el escenario más rico para producir. Eso es lo que hizo nuestro Nobel de Literatura, poner en escrito toda esa mitología, todo ese mundo mágico que habitaba su pueblo y que oía a través de sus abuelos y de sus, eh, de sus padres. Entonces, en la escuela tiene una cantidad de cosas muy interesantes que amerita escribirse. Uno, un ejemplo, cuando llego a la institución, eh, veo como los niños, muchos en ese, en ese, llegan en motos, cuatro o cinco en una moto, sin cascos, y eso genera una inseguridad y una problemática, y entonces como recién llego, puede, puedo ver que eso es anómalo y que debo presentar una alternativa, ahí nace eh, primero presentar el problema y luego presentar una solución a, a través del transporte escolar en bicicleta, y cuando el Estado a veces se demora eh, en contratar el transporte escolar, entonces nos genera también la posibilidad de, de plantear alternativas pues Yo creo que es manos a la obra, los primeros escritos no saldrán tan buenos, pero en la medida en que nos ejercitemos y compartamos los artículos y seamos humildes recibiendo la crítica, ahí vamos afinando. Es un ejercicio como el del niño, que aprende primero a arrastrarse, a gatear y después se incorpora y lo va haciendo hasta que uno cada vez, hay que mantener la mano caliente para que, para que cada vez lo haga mejor y sea fluido. Thank you.